y tengo que pagar la casita. Ah, tienes que pagar la casa. ¿Y ¿Cuánto te cobran por la casita? La casita me cuesta 700, pero me da bien pero no tengo para pagar. ¿700 sí, dólares? Por la Oigan, y algo importante e injusto para mí es de recalcar, es que estos terrenos son invadidos y que le estén cobrando 700 dólares por un terreno bueno terreno dice no pero la casita que prácticamente no está en buenas condiciones como para decir que debería costar ese dinero que le van a cobrar y qué ha pensado hacer usted pero toca de tener la plata con mi casa y con la que la paisita para que se entienda que si no le daba la plata y el a que me otra la daba. Ay, se le viene a llevar su plera en la casita sí. y todo. Y ahora no tiene usted tampoco un trabajo, como yo no. pueda adquirir el dinero. No, no, no, no trabajo. ¿Y antes de pronto tenía usted algún trabajito? Sí, estaba trabajando, pero y ya me, me gustaba, pero o sea, también mis hijos también están estudiando también. Ya, ¿y sus hijitos ¿en qué, en qué grado están de la escuelita? Pues de inicial dos de Inicial 2. ¿Y para recibir clases cómo le hace? No, yo lo llevo a la escuelita. A todos los días sí. y durante todo este tiempo, ¿desde hace cuánto tiempo él está en la escuelita? Ya, ya conocí a 15 días, entonces, yo aquí me a pie, a y tratar de me a pie. Todos los días. Y cuánto más o menos camina de aquí hasta la escuela media hora una no? media hora porque aquí está el de Felipe. ah ya y de ahí y media hora de ir y media hora de regreso todos los ¿Todos días? días en sí que camina dos horas diarias sí. pero está bien está bien para <risa> <risa> para que haga ejercicio claro. <risa> por ese por esa parte está bien y en cuanto usted me dice no tiene un trabajito, ¿quién mantiene el hogar? Porque si bien es cierto, los niños comen, usted tiene necesidades. ¿Cómo le, cómo le hacen en ese aspecto? Por ahí la vecina me dice que tiene de la casa o limpiadas. ay ya. Por ahí con eso, poquito sí. a poco, tiene para alimentar a sus bebés sí. Y ahora, y, uh -huh. en cuanto a lo que es, por ejemplo, la falta de agua, ¿cómo ustedes, este lo vienen manejando a esa situación? Para, la, para tomar agua le pongo herbí porque esa agua sale sucia. Claro. Sí, sucia. bien no no no entubada desde la montaña y lo sí. decían. A veces luego fuerte y viene el agua sucia. Ajá, entonces bien, ya no le sirve de mucho la agüita Y en cuanto de pronto a la educación de su bebé, que a veces necesita para las copias de un libro, de un cuaderno, que los útiles, ¿Cómo ha hecho eso? Para que la señorita, si mi mamá tenía tenido cuaderno y la señorita, me ha ayudado. Nosotros le hemos traído en esta ocasión un pequeño detalle para usted y para su familia, para que lo puedan disfrutar. Vamos a cargarlos. Está, está desvaloso el piso que acabo de llover. Es ¿no? un obsequio. Que lo disfrute con mi familia las navidades atrasadas no puede ser ¿Sí? <risa> por ahí que no se quede que los discute con su familia tiene cuatro bebés, no? cuatro bebés bueno, esperamos que... si ha salido a buscar trabajo lo ha encontrado, le he difícil en bueno, ojalá que llegue alguien que le pueda dar trabajo entonces te dejamos por ahora este obsequio, que lo disfrute con toda su familia. Si hay algo en lo que le podamos ayudar, no se preocupe que nos puede contactar. Listo, muchísimas gracias. Gracias. gracias. gracias por su tiempo. Gracias.